Actividad 2. Partiendo desde la actividad 1, lo que vamos a hacer ahora es agregar routing para poder tener una single page application. Lo que vamos a hacer entonces es instalar react-router a verificar si sí, lo tenemos instalado como parte del proyecto y vamos a crear, ahora vamos a reestructurar nuestro código, vamos a llevar jobs que era nuestro componente principal dentro de la aplicación y lo vamos a llevar a una nueva carpeta que se llama views. Ahora, lo que va a pasar es que necesitamos actualizar esas referencias que teníamos desde y hacia este componente. Si intentamos compilar vemos que vamos a tener un error y es por esto. Lo que yo recomiendo es que cada vez que creen un, o muevan un componente cierren todo porque ven que se intentaron actualizar estas referencias pero se hizo sobre el código que estaba abierto entonces siempre hay que tener en cuenta eso. Para, para no confundirnos, ¿no? porque por ahí vamos a empezar a buscar cuál es la referencia que está mal y los archivos nos muestran una versión vieja entonces aquí el problema estaba en app.js, corregimos el pack y ahora nos dice que en el archivo jobs no está encontrando job entonces vamos a ir a ver y lo que pasa es que antes estaban todos los componentes en un mismo... Folder. y ahora tenemos que subir uno para acceder a components y desde ahí llegará job y a new job form probamos compila vemos que se sigue mostrando la aplicación podemos eliminar podemos insertar todavía nuevos puestos y lo que vamos a hacer es crear por cada una de, de estas propiedades un nuevo componente desde el cual vamos a manejar vamos a administrar, perdón eh, distintas compañías, distintas ciudades, distintos países entonces, creamos un componente como ya lo venimos haciendo en la actividad 1 por cada uno de estos componentes que vamos a tener, o vistas y bueno lo mismo que veníamos haciendo antes una vez que tenemos los tres componentes además lo que vamos a hacer es importar rutas desde la aplicación esto para poder cargar un archivo distinto de acuerdo a la ruta que intentemos acceder con el navegador entonces por cada ruta especificamos un path que en este caso es el home, el barra y va a cargar. le decimos que va a cargar el componente jobs vamos a también agregar los otros componentes que, que acabamos de crear que si bien todavía no tienen ningún con, eh, contenido lo vamos a agregar más adelante Queremos que ya empiece a funcionar esto y que empiece a cargar los distintos componentes de acuerdo a la ruta que accedamos, entonces importamos estos nuevos componentes vistas Y ahora vamos a reemplazar por cada uno de estos componentes, ¿no? ruta-componente, ruta-componente, ruta-componente. Vemos que tenemos un problema, ¿Cuál es que las rutas en realidad tienen que ir dentro de otro componente que es el router y nos estaba faltando importarlo. Entonces vamos a importar browser-router como router Vamos a crear un elemento de tipo router Y dentro de este elemento vamos a poner Estas nuevas rutas Uy, Tengo un error Aquí me faltó la R Y además dentro del router Tenemos que tener un switch Vamos a mover estas rutas Allí adentro Y por último vamos a agregarle una, Un atributo que es que las rutas tienen que ser exactas ¿Por qué? Porque si no, la primera ruta Siempre se va a cargar Además de las otras rutas no que, O sea, cuando hagamos company Va a cargar company Y además va a cargar el home De esta manera podemos ver que Cada uno carga lo suyo Vamos a crear un nuevo componente Que se va a llamar navbar O sea, por ahora tenemos las rutas andando Pero lo que queremos es tener un navbar para que cada vez que hagamos clic en, en, en un anchor, en un link eh, se cargue una u otra otro componente de acuerdo a la ruta a la que redirija ¿no? entonces, lo que vamos a hacer es vamos a importar un componente que se llama link de react-router y vamos a crear en principio un elemento, un link que, va a tener, que se va a llamar home y que va a tener como propiedad to la ruta a la que quiere, queremos que, que vaya ¿no? cada vez que se haga clic en home y bueno, vamos a hacer uno por cada una de, de estas vistas que queremos crear vamos a agregar además esto en nuestra aplicación porque queremos que no importa dónde estemos, en qué componente estemos navegando, que el navbar siempre se muestre. Vamos a probar y vemos que tenemos todos nuestros ítems del navbar y cada vez que hacemos clic en alguno nos lleva hacia el componente o carga el componente adecuado. Vamos a crear un último componente que se va a llamar NotFoundView. de nuevo lo que venimos haciendo vamos a quitar las partes que no usamos del template y vamos a simplemente poner un mensaje que diga not found vamos a agregar esta ruta va una ruta para este componente y simplemente vamos a decir que cuál es el componente entonces cada vez que, se encuentre, que no se encuentre una ruta eh, en la aplicación va a cargar este componente como vemos acá, barra cities carga bien, si hacemos countries carga bien. Ahora vamos a intentar con provinces que no existe y nos lleva a este not found component. Otra alternativa es que en lugar de poner un mensaje directamente redireccionemos a, un, a otro componente existente, por ejemplo a home. Entonces. Cada vez que escribamos algo que existe, nos lleva a ese componente, carga ese componente Y cada vez que escribamos, por ejemplo, regions que no existe, nos lleva a home Por último Y para que se vea un poco más la, la diferencia entre los componentes Vamos a cargar simplemente, cambiar el contenido de cada una de estas vistas que habíamos creado Para que se note la diferencia Vamos a probar Cuando hagamos countries, vamos a estar en countries Cuando hagamos cities, vamos a estar en cities Esto o da lo mismo que hagamos clic, ¿no? Un elemento